Buenos días gente. Estamos aquí en Bogarra, ¿vale? Vamos a hacer una ruta con el con el Doctor Bay. Hemos quedado aquí en la plaza y bueno, a ver si viene y a ver qué es lo que me enseña, ¿vale? A ver si hay tiene algo nuevo por aquí para enseñarme. Va, a ver si viene este cabrón. Ya, bueno la gente, doctor Bay Vale, salimos nosotros porque como somos ya tan viejos no quiere salir nadie con nosotros Entonces nada, estamos aquí en Bogarra Que él vive, tiene aquí una casa Y va a ver si me enseña algo nuevo Que creo que no, porque lo tengo casi todo conocido Casi todo Entonces como podéis ver Aquí hay zona de puta madre todo es un paraíso para montar en bici este, este individuo es el mejor técnico en suspensiones y motores de aquí de Castilla-La Mancha e incluso de, puedo decir España, ¿no? o no, aún no llegas. no, todavía no. ¿No, hay, hay mucho, concurso, no, hay mucho trabajo entonces os dejaré aquí abajo su canal, porque tiene un canal de Youtube en el que sube pues como desmontar una horquilla o cómo quitar una horquilla y tiene vídeos muy interesantes, ¿vale? que os puede ayudar pues nada, vamos a, vamos a ver si les damos de merendar a las bichas, que mirad la que lleváis, la Kona Proces, si sí, es una remote 160 de 2021, un poco montada a la carta, y sí, a su gusto, esas son las buenas bicicletas, sí, no, montadas gracias. a gusto, bueno vamos para adelante, ahora volvemos a enchufar la cámara, bueno chicos, primera bajada del día, y yo creo que esta bajada va a prometer, O sea, senda es pura e-bike. No, así decirlo, porque tiene, tiene bajadas, subidas. Tiene un par de Voy, voy, voy, voy detrás. No que llevo mucho aire, pero bueno. Gracias por ponerme ramas en medio. Yepa, yepa, yepa. Yepa, yepa. Wow, guapísimo tío, guapísima tío, este enlace wow. y Con todo duro tiempo Guapísima, tío Qué senda para llevar, tío Y para llevar un guía Y para llevar un guía, qué senda para llevar Y para llevar un guía adelante Vale. Señor. Wow. ¡Guau! ¡Qué querer. guapa, tío! ¡Qué guapa! ¡Está chulísimo, ¡Que me salgo! ¡Maravilla! Me ha querido joder el con. <risas> dale, dale. ¡Vale! Vamos, vamos. 可愛 Los árboles, locos! Como te agarran, como diciendo Ven con papá ¿Eh? Los árboles, como te agarran los puños Como diciendo Ven con papá Que loco ¡Viva, ¡Viva! ¡Viva! ¡Oh! ¡Roca! ¡Viva! vivo! ¡Se va siempre a los mata, vale! ¡Tío! ¡Qué guapa, tío! ¡Guapa! Ahí, bueno, en la bajada esa hemos perdido ahí ya Aquí me duele todo ya, tío Ay, Sí, sí Una parte, tío, es que parece... Bueno, voy bien Voy duro además Pero bueno, aquí con las piedras es bueno, tío Sí, sí, ¿no? aquí rebastamos ¡Ah! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Guau! ¡Qué bajada, tío! ¡Más larga! ¡Dios! ¡Guau! ¡Guau! Yo los riñones pez, ¿eh? Vale, chavales, dice el doctor, 35 minutos de bajada. Con un pequeño repeto. Ah. Se va al Batán, la mejor zona, la zona más bonita que pueda haber, una, una, una de las zonas más bonitas, porque hay muchas zonas bonitas. ¿eh? Entonces, si queréis venir aquí y queréis un guía, aquí es el viejo este, <risa> en Doctor Bay, podéis contactar con él y encantado os hará de guía. Lo pues que haga falta, ¿vale? Uf, chaval! ¡Qué guapo! Y el día se ha quedado estupendo, tío. Sí, un poquito de aire, pero, sí, pero no, pero. Estupendo. Bueno, vamos para abajo que ya queda poco. Ahora sí. Sí, estaba eso. Y con nieve, tío. Estaba eso y con nieve. y mira cómo está! súper sucia. 快點吧 Sí, ya, lo mismo El tronco ese ahí que parecía que estaba puesta a posta, ¿eh? eh. El tronco ese ahí entre las dos piedras cruzadas. ¡Ay, ay! ¿Qué? Sí. ¿Esa qué? Sí, sí. Esto parece la playa. Parece la playa. Que parece la playa. La arena de la playa. La ¿Eh? ¿Qué iba a decir que aquí en Moana había arena de la playa, eh? Oh, mira cómo se lo ha dejado, todo la agua. Se lo ha dejado reventado, tío. Uah. A ti como eh. Sí. La que he hecho yo contigo también. Que íbamos ahí, íbamos Javi, Juanma, tú, Jorge y yo. ¿Te vale. de la cuerda. ¿Te acuerdas de esa o qué? Pues esa fui a hacerla yo, ¿sabes? Esa fui a hacerla yo con la de Bye. ¡Surraje <tose> deja el <diablo> de izquierda <tose> Arena de la playa de Mogarra chaval. Sí. Ojo. Okay? ¡Qué rico, rico! ¡Hacemos enduro con fundamento, chavales! ¡Enduro con fundamento, chavales! Cuidado aquí, ahí cae un montón de zarzas ahí en la, en la salida, eh. En la que me las quedo yo. La última vez que vine, me las comí todas, macho. ¡Wow! Oh. Guau, wow, tío, me duele, ¿no? Con el dedo gordo no puedo ni darle a la, a la tija, tío. <ríe> para que se baje. Sí, sí, sí. Ahora queda el El nudo un fundamento, chaval. Queda el trapo fuerte. No, está el batán, ¿no? El batán está allá abajo. Hay otra cosa que debo pasarle algo, ¿vale? Sí. sí. ¿El qué? ¿Qué has dicho, qué has dicho? Sí, Menudo pedroleo. Sí Por favor. Cuidado. Cuidado. Así vamos los dos solos. Y ahora un ¡Ah, ah, ah! Tarzas, tío. Me han metido puras zarzas! Aquí hay que traer unos motosierros anclados a los puños y sí. parece si es que vivimos en un país no es normal, o sea, un árbol caído tío, que no lo puedes cortar no. para abrir el paso, que te pillan cortándolo sí, sí. y te follan vivo, tío. Y de, pero si estaba caído. Ya, no, pero. Podemos hacer una cosa. ¿no? En vez de bajar... Que te pillan cortando un árbol, tío, y te pelan vivo, ¿eh? O sea. Un árbol caído, seco, muerto. guapa guapa guapa guapa guapa guapa que eso va a volar ahí había ahí un agujero eh había ahí en el escalón un agujero, ¿tás dado cuenta? ahí hay otro chaval! ¡Qué peligro Sí, esta la ha visto, pero no lo ha hecho nunca. Vamos oh, chaval! Sí, va <ríe> <ríe> Sin poner pie. <ríe> Qué mejor llevar el asiento abajo. pues si se va la bici, te, te quedas de pie Aquí. Ah ah, ah. ah. Ah. Ah. Ah. Pues que me clavo todas las púas en la mano. ¿Ay, te flojete? ¿Flojeté? Claro, tú como lo sabías? Te has ido para la derecha, para la derecha. No sabía que estaba así, eh. Me he clavado, me clavado un pincho en toda en to, en to la yema del dedo gordo, tío. ¿Eh? Como si me hubieran puesto la vacuna del COVID. ¿NATURAL? ¡Ah! ¡Ah! Oh, que un huevo de pi. molesta, ¿Eh? Espérate. ¿Eh? ¡Yepa, yepa! yepa qué sitio! ¡Qué espectacular, sí. tío! ¡Espectacular! ¡Wow! Chavales, mirad. Por aquí se va el batán. La mejor zona, la zona más bonita que puede haber. Una, una, una de las zonas más bonitas, porque hay muchas zonas bonitas, ¿eh?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 Canela en rama, canelita, wow. oh, chaval, oh, chaval, oh, chaval, chaval, oh, chaval, oh, chaval, oh, chaval, oh. chaval, Y la rama, loco. ¿Qué? ¿Para la, la derecha? Vamos a bajar por aquella aquí mejor. Aquí es que hay dos. Esta es que va a estar demasiado cerrada lo que estoy viendo. Escúchame, cuando quieras. tú, Yo me da cuenta que giras mejor a la derecha que sí, a izquierdas. ¿A mí? Sí, porque vas con este delante. Sí, pues cuando vayas a hacer el giro para allá, cambia. Cámbiate el pie aquí. Hazme, hazme caso. ¿Vale? Aunque parezca que no vas a notar una diferencia, pero cuando vayas a girar a la derecha, ¿eh? tú, eres, tú eres como yo, vas con el pie derecho. ¡Ah! ¡Dios! ¡Ah! Tú eres como yo, vas con el pie delantero derecho. El pie derecho delantero. Perdona. Vale Me está llevando Me está llevando a los curros no, no, no, no, no. <ríe> Sí Después de haber pasado Por un banco de zarzas La cueva de la mora Ahí hay cables no pa sí. o sea, Hostia La, la cueva de la mora Y, hay, y, aquí, ¿y por, aquí, por ahí por donde se baja tío que subir por aquí. Ah, vale. En aquí en medio subes, ya, ya. Por ahí, y eso se me que yo la cueva de la mora. Ah, no, esto está de puta madre. Pues nada, sí, pero el escaloncico. Espérate, desatanme los cordones. Que se me han, se me han desatado. Llega, llega el amigo por detrás y le tapa los ojos y dice ¿Quién soy? ¿Quién soy? Y dice el otro, eh, el gangoso". Y Dice, hijo de puta, me ha visto los colones. Chavales, espectacular. El, ahí, wow. el doctor Gai hoy se ha aportado y ha hecho, me ha enseñado eh? una bajada que yo no sabía. oye ¿La de las toñeras? Sí. buah. Wow espectacular. <risa> bueno, que sepáis que aquí en, en Castilla-Mancha también hay sendas de enduro. Pero además con fundamento. ¿eh? Sí sí, con fundamento. Enduro con fundamento, no, no enduro enduro de ese que hacen por ahí. Pedro Leo. De petróleo no. no. Bien pedoleo, bien. Aquí es Aquí es de todos los pasajes. Hasta Uruguay. Hasta el uruguay. Hey. Bueno, chicos. Eh, ruta espectacular, ¿vale? Eh, hay una bajada que me ha encantado, que es la de las Toñeras. Pedazo de bajada brutal. Y, bueno, de... Eh, lo que es en sí el, el batán, pasar por el batán, aunque tienes que portear un poco la bici, es, una, es, un, es un paso que yo aconsejo que, que hagáis y veáis realmente la maravilla de, de este pueblo, ¿vale? Dar las gracias a Dr. Bai por, por hacerme de guía un poco y enseñarme la senda esta nueva. Y nada, eh, si os ha gustado el vídeo, dadle a me gusta, compartir con el resto de Endurator que hay por el mundo y suscribiros al canal que es gratis. Os dejo aquí abajo eh, el, el canal de, de Dr. Bye, ¿vale? Para que le echéis un vistazo. Eh, está empezando. Tiene muy pocos vídeos, pero la verdad es que son vídeos muy interesantes. Espero que os guste. Y nada, nos vemos en un siguiente vídeo. Hasta luego, chicos.